Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora estén escuchando este video Este video 247 Sí, ya vamos en la segunda mitad del Zodíaco Acá están viendo en la pantalla Hoy vamos a ver el Sol en Libra En la Casa 6 Y la Casa 6 también en Libra Y después vamos a ver por supuesto, el sol en Libra, en la casa 12, y la casa 12 también en Libra. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Y en el principio me dijeron que te tengo que invitar a que te sumes a nuestro grupo S <ríe> de Telegram. Curso de Astrología en Telegram. No tenés Telegram, bájatelo, está buenísimo. Somos una comunidad de más de 600 miembros, todos los días se hacen astrotrivias, eh, todos los días se habla de astrología. Ahí realmente no cuesta nada aprender astrología fácilmente, como le pusimos de nombre a este centro, Centro Aprender Astrología Fácilmente, dedicado a eso. Y también que te unas a nuestro portal patagoniaastral.com si todavía no entraste, entra ahí. Bueno, y una cosita más. suscríbete a mi canal, dale click a la campanita, dale like al video, déjame un comentario. Eh, todo, todo lo que sea para eh, incentivar el algoritmo de YouTube. Así llegamos a muchas más personas. Bueno, vamos con la clase. Solo en casa 6. Trabajador, investigador. Solidario. Ay, ah, ya me lo repetiste en las seis anteriores clases. Sí, sí, el sol en casa 6 siempre es lo mismo. Tres palabras clave para el sol en casa 6. Trabajador, investigador y solidario. Casa 6 en Libra. Esto es lo que cambia. Delicados, cooperativos, diplomáticos. Sol en Libra. Educados, pacíficos, moderados, inconstantes, indecisos pasivos entonces, si yo agarro una palabra clave de cada uno de estas tres, del sol en casa 6, por ejemplo eh, agarro lo de eh, trabajador eh, o solidario, por ejemplo eh, casa 6 en libra, cooperativo y, y sol en libra eh, agarro lo de educado Podría decir de que estamos ante una persona educada que se dedica a investigar las distintas formas cooperativas. ¿Ves qué fácil que es ir haciendo esas relaciones astrológicas? Esto es relacionar astrológicamente. Y después no te va a costar nada hacer las otras Ahora vamos con el sol en casa 12, como lo estás viendo ahí en la pantalla, ¿sí? Ves que está en la casa 12, está en Libra, y la casa 12 también está en Libra. ¿Sí? Sol en casa 12, sensible, insatisfecho y encerrado en sí mismo. Casa 12 en Libra, talentos, soledad, dificultades. Sol en Libra, educado. Pacífico, moderado, inconstante, indeciso, pasivo. Por lo que podemos estar ante una persona moderada. Fíjate, lo agarré del sol en Libra, moderado. Muy sensible a la soledad. ¿Sí? Sensible, lo agarré del sol en Casa 12. Acordate, sol en Casa 12 siempre representa sensibilidad, insatisfacción o encierros eh, y soledad lo agarré de la casa 12 en Libra ¿Por qué? porque la casa 12 de alguna manera representa las ausencias y Libra representa todo lo contrario a soledad entonces o sea el estar solo Libra representa la balanza, la pareja eh, las dos cosas que hacen contrapeso que se van de un lado para el otro entonces en casa 12 podría estar representando la soledad bien ojalá te haya gustado mucho esta clase yo te dejo ahí en una cajita de descripción no en una cajita de descripción no en un rectangulito que queda ahí eh, la lista completa con los 247 videos estos para que para que vos puedas aprender en 320 clases Astrología. Si no viste los anteriores a este video, te invito a que los mires todos de a uno, en orden, y vas a entender perfectamente de qué estoy hablando. Eh, nada, que tengas un día maravilloso y nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí, por supuesto.